Bueno, aquí estamos con el, con el Visuo Zen Mini, tratando de, de hacerlo volar. Ya saben que como la aplicación va en 5G, a veces no se conecta. Entonces lo que hay que hacer es buscar, buscar el WiFi y a ver si lo ...siempre, absolutamente siempre calibrar este tipo de drones, ¿vale? Drones baratos, drones que para mejorar la estabilidad en el aire, etcétera... ...es bueno calibrarlo, siempre calibrarlo... ...sí que a veces dan algunos problemas, a veces no nos enteramos si se están calibrando bien... ...se calibran mediante parpadeo de luces, lo cual es casi imposible de día... ...yo sé que hay un montón de cuestiones, las aplicaciones a veces no van bien... Con Drones en el Cielo estamos viendo el tema de aplicaciones, porque en muchos canales salen los drones. Le ponen la aplicación que traen, ni las prueban, no hacen ni nada. No, hay drones nuevos que están mal las aplicaciones que vienen de fábrica para esos drones. Ya lo hemos comprobado en dos modelos. Quizás hable de eso, pero lo tengo que estudiar mejor. A ver en cuántos drones está pasando eso que las aplicaciones no funcionan, terminan no siendo compatibles con, con nuestros terminales. Tengan en cuenta cuando se compren un dron ahora que están viniendo en 5G y no va a ser la aplicación compatible, en muchos casos lo pueden volar sin, la, sin teléfono. Se vuela mando, dron y se vuela. Y bueno, da igual porque para el tema de, de practicar, en cuanto a la mecánica de vuelo, de atrás, adelante, izquierda, derecha. Cuando el drone está apuntándonos a nosotros, se invierte la derecha y la izquierda, etcétera. Para eso va a ser igualmente útil, pero no van a poder utilizar la app. Tienen que conseguir un teléfono 5G, o una pantalla 5G, o un tablet 5G. En mi caso, por ejemplo, me eh, está al llegar. O sea que hay varios modelos que no puedo volar en este momento. La situación laboral está complicadísima para muchos de nosotros. Y no podemos estar comprando cada cosa que se precisa. Que un cable, que un OTG, que una funda, que una tarjeta de memoria, que no sé cuánto. En mi caso tengo la suerte que varios youtubers me ayudan y me mandan material y cuando no me mandan información. Entonces yo no sé si se dan cuenta igualmente, esta gente que colabora con mi canal, de lo importante que es el apoyo y lo fundamental que es el apoyo para este canal. Pero bueno. Espero que sí y, y que sepan que estoy agradecido, ¿no? Que nadie me debe nada. Me envían material y estamos en contacto por una cuestión de, de camaradería entre youtubers. Yo en este momento estoy como estoy, pero en cuanto pueda voy a colaborar con todos. Es más, a uno ya le estoy buscando una sorpresa en unas tiendas con las que trabajo para poder enviárselo y darle las gracias por unos temas que tenemos en privado. Y bueno, tengo, ya saben... Pocos donantes, tengo el unirse en mi canal todavía no cuenta Y hay un montón de cosas que están en pañales, pero bueno Hoy toca el Visual Zen Mini Ya ven que la cámara, según la velocidad en que, en que se mueva, va bien o no, tiene un lag importante Tiene mucho lag <coughs> Pero bueno, son cosas normales para este tipo de modelos, ¿eh? No se crean que se van a comprar un dron de 150 euros y van a tener un, un Spark, un Mini, un Air, no. Un Unique, un Eijin. Estos drones que son marca de gama blanca, digamos, son todos iguales. Yo he estado en una de las fábricas de componentes. No, no me dejan sacar, no me dejaron sacar fotos, pero les puedo decir que eran casi 200 metros. Izquierda y derecha, 10 metros de altura, el mismo componente, o sea... Fabrican un componente, sea lo que sea, sea un, no sé, un microchip de, de electricidad, un micro de transferencia, un iodo, lo que sea, lo mismo las cámaras, bueno, los flejes, los cables, los circuitos impresos, lo que sea. Fabrican a millones, a millones. Entonces hay 10 marcas de drones, ¿vale? 200 modelos, durante 2-3 años tienen todos los mismos componentes. Todos los mismos componentes. Abren los drones y es lo mismo porque fabrican a saco. Es increíble ¿Miren la estabilidad de este dron, Cómo se mantiene. Hay un poco de viento. Es un poco mito también. Le dan un color al tema del viento. El viento es muy variable según cómo viene, cómo sopla, si es constante, si no, etc. Este dron podemos hacer, después de practicar y tener claro el tema de... De la estabilidad. Tú tienes que hacerte con tu vehículo. Es como andar a caballo. Tenés que conocer tu vehículo. Y cuando lo tenés más o menos claro, podés mejorar un montón de cosas. La estabilidad de la cámara, hacer mejores vídeos, mejores fotos. Pero hay que practicar. No queda otra. Porque hasta con el dron más caro tenés que saber algunas cosas que si no las sabes ...o perdés el dron, o lo chocás, o lo que sea. Estos drones, por ejemplo, son más económicos... Y algún otro no tan económico también, porque me ha pasado, eh, cuando le das velocidad, vos querés hacer un video cerca del suelo. Ojo con eso, porque aparte de los que he visto que se han estrellado, a mí también me ha pasado de que los drones descienden. Lo ponemos a 2 metros de altura y lo queremos llevar a 300 metros de distancia, y en los 180 se nos da contra el suelo. El dron desciende tanto hacia atrás como hacia adelante. Son las cosas a tener en cuenta. Este la verdad que está muy bien. Lo he sentido bien. Estoy en un entorno muy pequeño en cuanto a, a distancia porque hay árboles, etcétera. No les conviene volar a los, no, a los nobeles en este entorno. Buscarse un lugar grande, sin árboles y donde puedan equivocarse sin estrellarse. Y bueno, les agregué un poco más de, de información sobre el, el Visual Zen Mini. Me estaban pidiendo, y hay gente que quiere comprar esto, estos drones, y me hacían preguntas. ¿De qué distancia va? ¿Cuánto dura la batería? O sea, Google, Visual Zen Mini, características. Y ahí tienen todo, y se lo leen tranquilamente. Eh, yo les voy a dejar en la descripción igualmente, pero o sea son preguntas que no tienen mucho sentido. Porque, de Alexa, dime las características, de y, ya, y, y las tienen, y las saben en un segundo. Así que nada... Este es un dron que es bastante interesante a la hora de practicar. No van a hacer los videos, no van a hacer las fotos, ¿vale? No los voy a engañar. Es una cámara medio pelo, pero por 35-40 euros les digo que no consiguen otra cosa. Y los que van a ir saliendo van a ir quedando modelos atrás y también van a estar baratos. Así que si quieren un dron para practicar y que si se estrella no pierden 300-500 euros... Eh, yo creo que esto es ideal, creo que es ideal porque es mucho más menos llorable un dron de estos en caso de accidente que un dron más caro. Cada uno tiene los medios que tiene. Hay gente que se puede dar el lujo de destrozar un Mavic Zoom, pero bueno, no es mi caso y creo que no es mi público tampoco. Así que yo siempre estoy viendo la moneda. Eh, John Connor, tu dron. Hasta luego. <música>